Cerebro es lento y baboso, te cojo rapeando y te destrozo, yo desayuno raperos grandes, a mí tus rimas me dejan con hambre. Ya llegamos a las 119 visitas, abismo y se cita. Schwarzenegger está contento, tres días... Tres días poniendo billos y subiendo, mi balance parece un rayo, fijaros que yo no me callo, voy a llegar a la luna y no me casaré con ninguna.